Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Continuamos aquí en el canal Oz Producciones en alianza con la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com presentándoles la entrevista a Víctor Manuel Quintero, cantante de música popular de ranchera de una gran calidad artística, Norte Vallecaucano ya retirado de los escenarios. Nos va a contar a continuación qué fue lo que le sucedió en la ciudad de Cali, una anécdota que queda para su vida musical. ¿Cómo fue la anécdota? Cuéntela que queda para la historia. <risa> sí, cómo no, y en ese medio sí que se ve eso. Seguro que sí. Se ve mucho. Entonces... Resulta que yo estaba recién empezando a trabajar con el mariachi en el 84, yo el leñador, eh, se lo había dejado alquilado el montaje, el leñador, se, se acuerda pues de usted. Claro, ilustremos a, a nuestros amigos que él nos habla del leñador, ¿eh? el leñador fue un sitio, un bar familiar aquí en el municipio de La Victoria, al norte del departamento del Valle, como les he contado, esta entrevista la estamos haciendo en la intimidad del hogar de Víctor Manuel. El leñador quedaba al frente de, de lo que yo me acuerdo, al frente del de parque Los Lanceros, el, el, el parque auxiliar del municipio de La Victoria, por allá de comienzos de los 80, a eso se refiere él. Él era el dueño y el administrador. Es correcto. Entonces, eh, yo había dejado... El, cuando me fui a trabajar a Cali, había dejado alquilado el montaje, el leñador, todo el montaje. Se lo alquilé al mismo señor que me había alquilado a mí el local para montar el negocio. Entonces ya él quedó, fue pagándome a mí arriendo por el montaje. Yo me fui para Cali y entonces estaba recién empezando a trabajar con el mariachi cuando el señor me llamó y me dijo, Víctor. Ya él llevaba un año con, con el montaje de alquilado. Víctor, necesito que venga para que me reciba el negocio porque yo voy a cerrar eso. Porque eso se volvió un relajo. Pues yo no había que lo volvió un relajo. Yo voy a cerrar eso y necesito entregarle todo su negocio. Entonces yo dije, ah, bueno, correcto. Entonces yo le hablé con los muchachos uh -huh. y les dije, muchachos. Me va a tocar ausentarme una semana. Claro. Porque yo tengo que ir a la, a la Unión a recoger el montaje del leñador de un negocio que yo tengo allá en la, en la, en la Unión, que lo dejé alquilado, entonces ya me lo van a entregar. Quiero recoger eso y guardarlo. Conseguimos una pieza o algo donde guardar eso mientras yo esté trabajando con ustedes. Entonces... Y entonces los dos del mariachi me dijeron, sí, Víctor, ellos están muy contentos conmigo, pero no va a dar falta, pero sí, claro, usted tiene que ir a recoger su negocio. Pero el dueño del grill, que ya llama, o, o llamaba porque hoy es como me contaron que como que había muerto, se llamaba Raúl Ramos, también cantante y era el dueño del grill. No le gustó, ¿cómo, cómo así? Que, que acaba de entrar a trabajar y ya está pidiendo permiso para irse tal cosa. Entonces los de María se le dieron, no, Raúl, lo que pasa es que él tiene que ir a su negocio y que tal cosa, nomás es hasta el viernes. Nosotros no trabajábamos los lunes, descansábamos, trabajamos hasta el domingo, el lunes descansábamos. Entonces yo ya me tomaba martes, miércoles, jueves, no más esos tres días porque el viernes ya llegaba yo a trabajar. Uh -huh. Y él se enojó, pues no quería, y, ah, que yo no sé, que yo le dije no, muy sencillo. Si no me quieren darle permiso, yo me retiro, ¿por qué? Porque yo no voy a dejar mi negocio para que me lo tiren por allá o tal cosa. Yo necesito irle a recibir eso señor. Y entonces ya los muchachos de María dicen, no, pues que si Víctor se va, que se, entonces nosotros también nos vamos a ir de aquí porque. Nosotros no podemos perder un cantante como Víctor. Me apreciaban mucho. Sí, claro. ¿Para que valoraban mucho mi trabajo? Entonces, así fue que él dijo, entonces que vaya y haga eso. ¿no? Yo me vine, yo le dije, le aviso, el viernes, si Dios quiere, por ahí antes, por ahí al mediodía, al más tardar, estoy yo aquí en Cali. Por ahí al mediodía, al más tardar, estoy aquí en Cali. Uh -huh. yo. Entonces, vine, recogí mis cosas. Afortunadamente encontré una pieza allá en San Luis, que me la alquilaron y la llevé y todos los todo lo guardé allá, lo dejé bajo llave. Y me vine al la, antes mediodía antecito medio estallo en Cali. Entonces, yo estaba así cuando me llamó mi tío Arturo, uh -huh. el cantante del mariachi Guajara. Ok. Entonces me dijo, mijo, entonces van para Barranquilla. Yo le dije, ¿cómo sigamos para Barranquilla? Y te dijo, sí, no, por eso. ¿Usted dónde está? Pues y le dije, no, estoy aquí en Cali. Uh -huh. Y entonces me dijo, eh, y es que a usted no le han dicho nada, le dije, no, tío, no me han dicho nada. ¿Por qué? Me dijo, porque el mariachi va a hacer un contrato que, que le resultó, que lo llamaron de Barranquilla para ir a, a tocar a, a Barranquilla. Y entonces yo le dije, no, a mí no me han dicho nada, tío. La, ponga de las pilas que le van a dar garrote, me dijo así, ponga de las pilas que le no van a dar garrote, porque si no le han avisado, era hora que le iba a yo yo leía a los compañeros que yo estaba aquí a mediodía el viernes, yo, pues ponga de las pilas porque ellos le van a las 4 de la tarde. Yo tenía un carrito, un chiquita, cogí el carrito y me fui a un colega que era el que tocaba la guitarra, y que vivía cerca de donde yo vivía en Cali. Y entonces fui y a le, le decían por apodo Pinocho, que era el guitarrista. Entonces yo llegué a Pinocho. Eh, eh, ¿Verdad que hay un contrato para Roquilla? ...dijo... a mí no me han dicho nada, le ¿cómo así? Y yo, usted a mí no me han dicho nada. ¿Y quién dijo eso? dije, no, mi, mi tío. Arturo me llamó, bueno entonces inmediatamente le dije, verdad, ¿cómo nos salió? para Dios que a mí no han dicho nada tampoco lo iban a llevar el Ajá, a él entonces ya le dije, hermano, pilas vístase y nos vamos para el grill. como ha estado ya teníamos los uniformes y todo y nos fuimos y nosotros llegamos primero que ellos cuando, cuando ellos llegaron nosotros ya estábamos adentro en el grill esperándolos cuando llegaron y entraron todos serios y de tal cosa y casi ni nos saludan pues porque dijo, no, vean, nos pillaron y tal cosa. El pecado es cobarde, dirían claro, los abuelos. Claro, y entonces yo como soy así, yo sigo sido muy tranquilo, tonía, yo digo que cuando uno hace las cosas bien y uno es honesto en su trabajo, uno tiene por qué tenerle miedo a, a que lo echen o tal cosa o a tener que retirarse de un trabajo. yo yo no sé, yo era como muy seguro de mi trabajo uh -huh. yo llegué y les dije ¿qué, qué pasó muchachos? usted porque están todos serios ¿qué pasó? Uh -huh. están todos serios que caen y nos saludan ni nada no Víctor, qué pena pero es que estamos con mucha pena con usted, porque resulta que el que arregló ese contrato para Barranquilla fue Raúl era el patrón el dueño del RIF pero fue que lo arregló y resulta que él arregló ese contrato y, y, y va a ir él como cantante él va a ir aunque él nunca salía con otro a trabajar pero para pa eso sí se pegó porque era un contrato bueno de buen billete claro y, Ajá. y entonces eh, inmediatamente y, ah, y llevó el otro compañero con que yo trabajaba se sí, bueno, iban ellos dos y el mariachi. Y nos iban a, a, a dejar al guitarrista y a mí por fuera. Y entonces yo, yo le dije que yo no sé, que Raúl. Y le dije, no, hay problema a eso. Y por eso le entran todos serios como si no nos conociéramos. Siendo los colegas, le dije, no, no hay problema por eso, estén tranquilos, muchachos, váyanse tranquilos. Y eso sí cuando vengan de allá, buscan cantantes pues, de reemplazo mío. Y ahorita ya me llevo el uniforme, el uniforme y, y ya, tranquilo. Oh Víctor, que como así. Y ya ahí mismo le dijeron a Raúl, ve así, ve, que ya Víctor se nos va a ir, por culpa suya, que tal cosa. Ay, no, Víctor, que, que, que no, le dijeron y entonces yo le dije no hay ningún problema hermano ustedes ya se iban a ir sin mí y yo les dije a ustedes que yo estaba aquí viernes a mediodía cumplió su palabra, sí. no le cumplieron la de ellos eso, correcto y entonces ahí mismo me entré al camerino saqué mi vestido de María Chita cosas, y adiós muchachos hasta el sol de hoy y les dije bueno muchachos ha sido un placer haberlos conocido les agradezco mucho no, ellos quedaron allá pues muy, muy enojados con, con Raúl Porque pues por culpa de él fue que... Bueno, bueno, en todo caso Ya me vine a San Luis Que un señor que tenía una tienda muy buena La tienda principal de San Luis me llamó Pero permítame mi querido Víctor Antes de irnos a San Luis a comernos un pan de bono con buen chocolate no? Preséntenos una canción Antes de contarnos esa siguiente historia A mí me parece... Que podría ser, y perdóneme, porque ustedes lo menejaron, pero sugiero la canción, que se mueran de envidia. <risa> que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nada. Así por así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Que este amor que es la gloria del cielo No la vive nadie, verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que te amo, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. 70 años tiene ya Víctor Manuel Quintero, un sensacional, un magnífico cantante de rancheras, de música popular del Valle del Cauca. Ya retirado, pero que nos dejó su maravillosa voz para siempre. Estamos en el canal Z Producciones, en alianza con la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com. Descargue. Nuestra aplicación desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de programación. Quédense con nosotros disfrutando y recomendando los contenidos de nuestro canal. Muchas gracias.